chicos, yo soy Víctor Scherchel y tu técnico favorito y el día de hoy les tengo una mega sorpresa. Tenemos a tres invitados de lujo que les vamos a cambiar el look para que nos acompañen a la EBS del 2019. Como siempre agradeciendo a que nos preste las instalaciones Pivot Point Ciudad de México. Si quieren saber quiénes son ellos, síganme para que los conozcan. Hola, yo soy Kenny Miranda, soy creador de contenido para redes sociales y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como... Kenny Miranda o el Keniñón Bajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha o Skadi Sam. En todas las redes me puedes encontrar como Skadi Sam. Soy creadora de contenido, hago streams en Facebook y el día de hoy vengo a hacerme un cambio de color. Hola, yo soy Coral Echeverría, soy estandopera, actriz y estamos aquí reunidos todos justo para el cambio de look. Así que gracias, Cool por la oportunidad. Y a darle a ver qué tal sale. Chicos, pues ya estamos listos aquí con Coral, Sam y Kenny para sus cambios de look, pero evidentemente para esto necesito un super mega equipo. ¿Quieren saber quiénes son? Vénganse para acá. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Noel Vichis y les tenemos muchas sorpresas. Y para el cambio de look de Kenny tenemos a la chica más guapa del equipo, que nos haga el favor de pasar. Hola, hola, yo soy Ale García y soy tu artista del color. Vamos a ver qué nos espera hoy. hola qué tal amigos pues ya estoy aquí con mi modelo Sam y voy a hacer una extracción sobre esta cabellera trabajando de colorante de cool con oxidante de 20 volúmenes esperamos ver los resultados Pues con Coral vamos a hacer una decoloración Vamos a subir el efecto que tiene Sin llegar al crecimiento Pero lo más importante Necesitamos proteger estas puntas ¿De cómo dijiste que era? De gata a ver. Esas puntas las necesitamos proteger Y vamos a utilizar nuestro tratamiento reconstructor Lo aplicamos en todo el cabello Y podemos proceder a decolorar Sin que haya ninguna.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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sky Sam. Estoy muy contenta con lo que hicieron con mi cabello. La verdad es que no pensé que pudieran sacar el rojo. Eh, muchas gracias a mis amigos de Cool. Pues yo, la verdad, me siento hermoso. Me siento guapo, azul. De hecho, este color de azul es uno que quería tener desde hace mucho, mucho tiempo. Y mis puntas ya no están como de muñeca usada. Muchas gracias a mis amigos de Cool Latinoamérica. Amigos, muchas gracias por este cambio de look a mis amigos de Cool. Miren nada más, ya soy, ya no soy esa muñeca de tianguis, no, no, no. Ya soy un bonito unicornio, miren qué pelazo me dejaron mis amigos de Cool. Si quieren saber cómo llegué aquí, a esta silla y de quién soy, sobre todo también, ya me pueden encontrar como Coral Echeverría en cualquier red social, Coral Echeverría o Echeverría Coral. Y pues nada, Katy Perry, agárrate, agárrate y ya llegó tu competencia, miren nada más. Chicos, yo soy Ale García, tu artista del color. Fue un gusto haber trabajado con Kenny. Espero verlos muy pronto. Mi nombre es Noel Vilchis, tu técnico más cool. Y fue un placer estar con Sammy trabajando su cabello. Y yo soy tu técnico favorito, Víctor Skerchili. Y me super encantó estar con esta niña que se llama Coral. Y con todos ustedes. No se te olvide, síguenos como Cool Latinoamérica. Nos vemos pronto. Bye. Bye.